Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otra grabación. Otro nuevo programa que vamos sumando a nuestro canal. Este año hemos hecho solamente de un video programa. Este va a ser el segundo. No van a ser tan frecuentes como otros años, pero ahí vamos a tener siempre presencia. Y esta presencia que nosotros queremos seguir teniendo en nuestro canal, lo que pretende, lo que quiere, lo que busca, es recordarles a todos ustedes, recordarnos a todos nosotros, que estamos en este mundo, en este reino material, con un único propósito. Y ese es despertar. Y cuando digo despertar, algunos entienden ese despertar como aprender. Otros lo entienden como sanar. Mas yo les digo que despertar significa recordar. O recobrar aquello que nosotros somos. ¿sí? Porque aquí en este mundo estamos siendo una persona Estamos siendo una entidad, estamos siendo un ser que no tiene nada que ver con nuestra verdadera naturaleza. Por eso es deber nuestro, si realmente amamos la verdad, si realmente amamos la luz, la luz y la divinidad, es volver a recuperar nuestra esencia y nuestra naturaleza. Y no debemos claudicar bajo ninguna circunstancia. Toda nuestra voluntad, toda nuestra determinación, todo nuestro amor debe estar dirigido a recuperarnos a nosotros mismos y de esta manera poder integrarnos y unificarnos a esa fuente, a ese ser y a eso que nosotros somos, ¿sí? ¿Han oído hablar del amor propio? Todos nosotros hemos oído hablar del amor propio. De hecho, muchas veces repetimos que hay que tener amor propio para poder avanzar, para poder despertar, para poder desarrollarnos y crecer. De hecho está muy de moda. De hecho está muy de moda el amor propio, sí, claro. Y ustedes saben que las cosas que suelen estar de, modas, eh, de moda son cambiantes, son vanas, son efímeras, no tienen mucho de fondo. Y esta es una de ellas. Sí, así es. El amor propio no viene del ser, no viene de aquello que nosotros somos. No viene de la luz, no viene de esferas elevadas. Por eso hay un dicho por ahí que pusimos hace muchos años que hay que cambiar ese amor propio por el propio amor. ¿Sí? Transformar todo ese amor propio que se supone que nosotros tenemos en el propio amor que ya existe y está en nuestra esencia. Y no es lo mismo. El amor propio es de aquello que yo me quiero apropiar, es de aquello que yo quiero conservar, retener, empoderar. Y eso no tiene nada que ver con el verdadero amor. El propio amor, en cambio, lo único que busca es expresarse, es manifestarse, es irradiar, es transformar, es sanar, y es cambiarlo todo sin tocar nada sin esforzarse en nada, sin buscar nada. Pero cuando yo me apropio del supuesto amor, lo que estoy haciendo es apropiarme de energías, de cosas, de personas, de deseos, de posesiones. Ojo entonces con el amor propio. Y por favor, desarrollemos, expresemos y manifestemos el propio amor propio que existe en cada uno de nosotros y que lo genera y lo irradia nuestro verdadero ser. ¿Quedó claro esto? Sí. ¿Quedó entendido? Bueno, a ver esa frase de ese maravilloso libro, o ese fragmento de ese maravilloso libro de dioses atómicos, escrito por el maestro M. Repítela, por favor. Dice, sí, sí. a ver aspiración significa anhelo por la presencia de la realidad en el propio universo. La aspiración verdadera ha de ser impersonal, por cuanto la personalidad atrae inteligencias atómicas de índole personal, además de entidades parásitas y desencarnadas. Muy bien. Fíjense ustedes, de nuevo la personalidad. Y cuando hablamos de persona, estamos hablando de máscaras, estamos hablando de aquello que nosotros no somos. Y hay que tener mucho cuidado entonces cuando es la personalidad la que se manifiesta. Porque entonces lo que estamos integrando a nosotros no nos pertenece, no nos corresponde, no tiene nada que ver con la vibración de nuestra verdadera naturaleza. A aspirar, recuerden ustedes, es llenar nuestros pulmones, llenar nuestra alma, llenar nuestros centros de energía de esa irradiación que buscamos nutrirnos que buscamos nosotros o que busca la personalidad cuando lo busca el ego cuando lo busca la personalidad lo único que integra es pura chatarra lo único que integra es puro estiércol sutil que lo único que hace es denigrarnos, que lo único que hace es rebajarnos que lo único que hace es Volvernos obesos, mórbidos, energéticamente. Si hay una enfermedad que existe en el ser humano, no es esta la que le llaman el coronavirus. La verdadera enfermedad es la de desear, aspirar y querer cosas en base a la personalidad. En base a apropiarnos de un amor que no tiene nada que ver con el verdadero amor de apropiarnos de objetos, de personas, de cosas y de condiciones, en donde nosotros suponemos, o el ego nos hace creer suponer, que esa es la felicidad, que esa es la realización, y no es ni más ni menos que una vil trampa. ¿Sí? Así que, si tenemos y debemos y buscamos aspirar que sea cosas, que vayan más allá de lo tangible. La aspiración y el anhelo a lo superior tiene que ser una vibración constante que se genera en base no a una necesidad, no a una necesidad, sino al mismo sentido de gracia y de dicha de ser quienes nosotros somos. Nosotros no necesitamos ser quienes somos, nosotros somos quienes somos somos. Y es por eso mismo que lo manifiesto y lo expreso a toda hora, en todo momento, en toda condición. Y si lo hago, lo estoy irradiando Y si lo hago, lo estoy generando. Y si lo hago, entonces, claro que voy recordando quién soy. Porque el ser, el ser no tiene más que respuestas para nosotros. La personalidad no tiene más que preguntas y un constante ajetreo de condiciones que lo único que hacen es pervertirlos más y darle mucho más sed y mucha necesidad enrolándolo en una situación kármica infinita que lo aprisiona eternamente. Así que aspiremos realmente a aquello que pertenece a esas esferas intangibles aspiremos a aquello que nosotros realmente somos seamos personas espirituales y entonces estaremos cumpliendo con el propósito y la misión que cada uno de nosotros tiene en esta vida ¿Sí? Ricky, ese otro fragmento que nos dijiste que quisiéramos que, que todos leyéramos compártelo en el video para hablar un poquito más ¿Qué dice ese otro fragmento de dioses atómicos, el maestro M? Dice, cuando respiramos en exceso a causa del agotamiento, recogemos átomos de la naturaleza más desagradable, deberíamos tener esto presente cuando practicamos ejercicios, pues esos átomos son del enemigo secreto. Las personas ancianas con frecuencia se asfixian a causa de esta energía al introducir átomos en un cuerpo agotado, pues estos al llegar los órganos de generación los infectan con átomos enfermos que a veces pueden causar muerte instantánea. La defensa protectora de la naturaleza se ha derrumbado. De esta manera respiramos un tipo distinto de átomos de muerte que inundarán el sistema con sus sustancias corruptoras y harán que aparezcan repentinamente las enfermedades. Bueno. Ok. Las enfermedades están en el aire. Y por supuesto las enfermedades físicas desde ya, ¿no? La gran mayoría están en el aire. Otras se transmiten a través de la sangre o a través de otros tipos de, de, de medios. Pero la enfermedad más silenciosa y que más nos perturba y que más nos afecta entra a través de la respiración. Y esa respiración... ...que nosotros tenemos de acuerdo a la condición mental que existe... ...atrae como un magneto ¿sí? todo aquello que pertenece y le corresponde a su esfera. ¿Qué significa? Significa que si en mi mente es la personalidad, es el ego... ...que durante el día está dominando y está dirigiendo nuestra vida... Nuestra respiración es absolutamente tóxica y dañina para el alma, para el cuerpo, para el ser. Vamos sumando, como dice el maestro Morja, el maestro M, vamos sumando átomos negativos, átomos de enfermedad, larvas psíquicas y toda condición que lo único que nos hace es mantenernos y sostenernos en, en esta condición tan deplorable en la que nos encontramos. ¿Pero qué sucede? ¿Pero qué pasa si es el ser el que busca cada vez más estar presentes en nuestra vida? La respiración en nosotros cambia, la respiración se vuelve mucho más lenta, más relajada, mucho más consciente, mucho más estable, y entonces logramos una vibración en donde lo único que integramos son átomos solares, son átomos que vienen a nutrir y a aportar al alma todo lo que se requiere y todo lo que se necesita para poder avanzar en esta vida. Como el sol. Como el sol. <ríe> sí. Por eso los átomos solares se integran a nosotros no pidiéndolos, se integran a nosotros volviéndonos conscientes, permitiendo que el ser se manifieste. ¿Cómo sabemos que el ser está presente en nosotros? Porque nuestra respiración es relajada, porque nuestra respiración es profunda, porque nuestro estado anímico y emocional es estable. Solo así el ser... Está dando manifiesto de que está presente. Pero si estamos en otra frecuencia, pero si estamos en otra vibración, pero si estamos alterados, estamos emocionalmente inestables, hay estrés eh, psíquico, físico o emocional, entonces es la personalidad. Y entonces lo único que estamos haciendo es dañarnos a través de nuestra respiración. Entonces, en primer lugar, busquemos tener un estado máximo de relajación, máximo de quietud, máximo de dicha, de paz, y luego expresemos y manifestemos en el amor ese propio amor que va a buscar transformarlo todo, porque está en su propia naturaleza, no es que lo busque, sino es que lo realiza naturalmente, y entonces nos vamos a estar elevando más y más, y de esta manera recordaremos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, como la reflexión del Buda que habla acerca de que le pasa una mosca. Y entonces ya cuando se fue la mosca, él mueve su mano y le pregunta a su aprendiz, ¿por qué mueves tu mano después de que la mosca ya no está? Y dice, porque me quería asegurar de que todos mis movimientos fueran conscientes. Exacto, exacto. Sí, no permitamos en nosotros ningún tipo de acción, no permitamos en nosotros ni siquiera ningún tipo de respiración que no se haga ni se realice si no estamos conscientes. Esa es, ese es el ejercicio máximo que nosotros debemos de buscar. Si movemos cada pie, si respiramos, y si pensamos siempre de manera consciente, indudablemente lo único que vamos a estar haciendo es incorporando nutrientes para el alma, átomos solares que van a elevar más y más nuestra frecuencia y que va a transformar nuestra realidad sin esfuerzo, sin trabajo. Solo hay que sostenerse, solo hay que mantenerse y solo hay que pre eh, eh, preservar esa intención ese anhelo, esa aspiración de lograr ser, de lograr alcanzar aquello que nos corresponde, aquello que nos pertenece. Bueno, hasta aquí entonces con este video. Muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo.